Porque eh, en cada serie de Minecraft estoy haciendo eh, unas listas de reproducción para que veas todos los capítulos. Soy muy fuerte. Encima, soy una persona sensible se va a roto el pico. De que sí, se va a roto el pico. No tengo madera casi. Encima, no tengo madera casi. Perdiendo la mitad de los bloques. ¿Para qué le da? Quiero no pánico. Vale, pues lo que iba a decir es que ya se me ha olvidado lo, la mitad de... Porque siempre digo lo otro No sé por qué hoy digo el otro día <ríe> Se han pasado días Y bastantes Por lo que se ha pasado un mes O eso creo yo no, no me acuerdo. Es que encima tengo memoria Pues aquí estamos Voy a quitar la piedra esta <ríe> Y era así todo el rato ¿sabes? Ya que el creeper me ha petado esto Yo al principio no sabía lo que hacer Y dije, bueno, pues Mira, hago lo que me da la gana ¿Sabes? En plan Pues subir lo que se me ocurría Todo, ¿vale? Me daba igual, pero claro, no me daba cuenta de una cosa, y era que un temario, ¿vale? Tenías que elegir un temario, pero yo no sabía que tenía que hacerlo, ¿vale? Porque, lógicamente, al ser novata, no tienes ni la menor idea de cómo funciona esto. Cuando me preguntaban, decían, ¿de qué es? Y yo, pues, de entretenimiento. Y me decía, ¿qué haces? Y yo, pues, de todo. De todo, de todo el qué. Si no especificas, pues, no sabes realmente de qué, de qué se trata. ¿Qué me gusta hacer? ¿Qué es lo que a la gente le gusta? A ver... No a todo el mundo, porque tenemos gustos para todos, ¿no? Pero me puse a pensar y pensé, vale. ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? Eh, ¿Qué es lo que me relaja? ¿Me entretiene? Mm, mm. Vale, voy a hacer el generador, ¿vale? De, de piedra, si no te importa, porque no tengo piedra, básicamente. Hoy toca picar piedra. ¿Me gusta Minecraft? Es un juego bastante entretenido. Me gusta ese juego. Un momento, ¿eh? Problema existencial. <risa> de esto. No, no, no, no, no, no, no. Problema existencial, o momento. Vayamos por partes, ¿vale? Y así, de esa forma, los bloques eh, no, se, no se van para, para allá, ¿sabes? Vamos a hacer lo que quería hacer antes. Y así que es, que es el muro. ¡Ostras, Pedrín, que se ha hecho de noche! Vamos a ir a dormir, que no me fío ni un pelo. Vale, el muro lo voy a hacer aquí, ¿vale? En este huequito. Ese hueco lo veo muy pequeño. Entonces lo que voy a hacer va a ser una fila más, ¿vale? Y el muro. ¿Que en un futuro haré otro contenido? Pues ya se verá. Yo sé de canales, ¿vale? Mm, que, por ejemplo, han empezado con un, un videojuego, ¿vale? Y a lo mejor han terminado haciendo cocina, por ejemplo, ¿no? Pero eso está bien. Tampoco pasaría nada por hacer otra cosa. Otra cosa es que a la gente le gusta. Ahí ya tendríamos <risa> un dilema. porque Pero bueno. Lo importante es que a ti te guste y que a los demás también. Y si no les gusta, pues que no lo vean, porque para eso eh, hay más canales. Yo siempre lo he dicho y lo diré, que si no te gusta lo que hago, pues no pasa nada. Hay más canales, hay más vídeos de otros canales. YouTube es una plataforma enorme. Hay millones de vídeos y cada día se suben muchísimos. No hay más, ¿qué quieres que te diga? Eh, pues aquí, en un vídeo mío, dije eh, que... En un canal de YouTube, ¿vale? Yo cuando lo sigo es eh, porque me gusta su contenido y porque me gusta el youtuber o la youtuber, ya como comenta o su forma de ser o lo que sea. Lo importante es eso, darle apoyo a ese creador de contenido o creadora, ¿vale? Porque también hay chicas youtubers, por ejemplo yo, <ríe> y eso es darle apoyo a esa persona. Y por ejemplo los canales que somos pequeños nos cuesta mucho eh, crecer lógicamente vale porque no nos conoce nadie básicamente entonces por eso también eh, insistimos en que se compartan los vídeos el canal se comparta los vídeos el canal si te gusta si no te gusta pues no pasa nada tampoco es obligatorio sabes eh, los canales grandes pues también lo piden claramente el canal pero ya no lo hacen tanto porque eh, no les conocen tanta gente no sé si me explico de todas formas una persona mmm, una persona que ve un vídeo o, o un canal vale y lo sigue esa persona aunque no se lo aunque el youtuber no le pida que comparta lo hace vale hecho más losas para ir ampliando esta zona un poco más me estoy quedando sin comida eh, voy a coger poco más de tierra ¿Ves? Es que hay carbón aquí Vale, no, no se generan Vale, vale Vale, porque al ser medio bloque Si es un bloque, así, ¿vale? y Lo tapas por aquí encima eh, Y dejas un bloque Libre, en medio, puede que se generen arañas Pero, por eso, yo siempre lo... Me había asustado yo, que es eso <risa> Ha aparecido agua de golpe Por eso yo siempre lo... ¡Oro! Oh, no. A lo mejor es que por eso también esta parte es más grande ¿Sabes? En plan... Por eso tiene en forma de copa, ¿sabes? Solo debes pinchar ahí en el que suscribirse En ese hermoso botón